¿Qué pasa chicos y chicas? Estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Brian Danich y os traigo una nueva sensibilidad, sí, una nueva sensibilidad de una partidaza con 30 kills como estáis escuchando, sí, 30 que lo hemos sacado. Y fue gracias a mis compañeros de la squad y también gracias a la sensibilidad que tenía puesta, chavales. Sí, tenía puesta una sensibilidad bastante brutal que he estado probando. Como siempre, todos los días hacemos, bueno, casi todos los días hacemos directos de probando sensibilidades y podéis pasaros ahí por los directos, ¿vale? Siempre lo hacemos sobre la hora a, 3, a las 3 o a las 4 horas españolas. Y eh, de verdad, eh, probamos sensibilidades y la mejor que nos va eh, lo subo en un vídeo. Y bueno, esta partida la hemos sacado. Eh, no sé si la estaba grabando en directo, creo que sí, la hemos grabado en directo. Pero bueno, le voy a traer la sensibilidad, ¿vale? De la partidaza, esta. Eh, quería decir eh, que estaba acompañado de mi amigo TKR Recop, TKR Sacro y Raúl, ¿vale? <ríe> Saluditos al que está viendo en el vídeo. Y bueno. Eh, antes de explicar la sensibilidad quería deciros que por los comentarios digan ustedes qué pensáis que si es exponencial o lineal. Venga, decírmelo por los comentarios. Y bueno, chicos, eh, vamos ya con los controles, vale. Cor eh, correr automático, comando activado. Usar eh, inmediatamente construcciones activado, Editar tiempo de pulsación desactivado. Vibración desactivada y sensibilidad de construcción 2,2 edición 1,9 y opciones avanzadas activados y por eso se no se deshabilita la sensibilidad al mirar vale así que se nos va a quedar así como en gris y bueno gente mucha gente <ríe> mucha gente bueno gente bueno eh, lo que les iba diciendo mucha gente me dice en los comentarios de el por qué subo la sensibilidad poquito a poquito y no lo subo directamente bueno la respuesta es muy sencilla y es que me interesa que vean la partida entera, ¿vale? Me gustaría que vieran la partida entera, cómo actúa la sensibilidad, porque les quiero comentar todo por encima, ya que mucha gente, incluyéndome a mí, cuando ve vídeos de sensibilidad, se salta el vídeo completo a la sensibilidad y ya la pone. Bueno, pues yo sinceramente me gustaría que vieran el vídeo, que para eso me curro el vídeo entero, y eh, bueno, ahí estáis viendo que he fallado muy poquitas balas, ¿vale? He fallado de 7 tiros 2 balas y les hemos dado casi todas a la cabeza Bueno chicos, aquí está la sensibilidad avanzada de vista, ¿vale? Horizontal 58%, vertical 55%, siempre os recomiendo ir eh, por el 50-60%, potenciador 0%, 0%, 0 y eh, potenciador progresivo O lo tenéis desactivado o al 20 segundos, ¿vale? Bien Ahora eh, quiero comunicarles que lo de los 20 segundos eh, creo que es mejor tenerlo desactivado No sé por qué en la partida lo tenía a los 20 segundos Pero cuando hice las capturas de las sensibilidades me salieron algunas cosas mal Como la que vais a ver después Y bueno, vamos aquí a ver cómo actúa la sensibilidad, ¿vale? Mirad, cuando se cierran un cubo, ahora lo vais a ver, mirar Se cierran un cubo, ¿no? Bueno le decido entrar y mirar los lo desechos que pa, 71, 79, madre mía. Brian, ¿te estás trabajando un huevo? Sí, no sé qué me pasa a la hora. La verdad, hoy, hoy estoy fatal para hablar, pero bueno. Sensibilidad de apuntar con la mira, chicos. Horizontal 7%, vertical 8%, ¿vale? Potenciadores al 0 y 0. Y progresivo de potenciador de giro al 20 segundos, igual que la otra. Bueno, lo que le iba diciendo, que creo que es mejor tenerlo desactivado. Y bueno chicos, ya íbamos 17 kills, eh, bastantes kills, a ver, que para 4 personas 17 kills no está nada mal, pero obviamente se puede mejorar mucho más Tampoco nos encontramos muchas personas en la partida para hacernos tantas kills, pero yo creo que nos veíamos, nos veíamos muy muy agresivos en ese día Y podríamos haber hecho muchas más kills, pero bueno, teniendo 30 personas no están nada mal, 30 kills O sea, hemos encontrado a 30 personas y las 30 las hemos matado casi Bueno, ojo ahí eh, Antes murió Raúl en la partida, ¿vale? <ríe> se murió, porque Raúl se fue solo, el pobre Y no sé qué le pasó, que se fue solo y nos dejaron a los tres Bueno, ahí matamos a uno Nuestros compañeros ahí y yo disparándole a uno solo Siempre, siempre jugando en el squad, chicos, os recomiendo eso Ir a por uno Los tres personas o las cuatro personas que seáis en la squad Igual que en dúos Hay que ir a por una Pero solo a por una persona No uno contra uno contra uno No, no, no Y bueno chicos eh, Aquí, tiempo de amortiguación En la sensibilidad avanzada 0 segundos Y ahí les pongo el lineal en amarillo Porque me he equivocado y puse la captura exponencial A eso es a lo que me refería yo Del error Pero bueno eh, Es el lineal, ¿vale? Estaba usando el lineal Y no os miento Os lo prometo que era lineal Y bueno La sensibilidad la habéis visto en pantalla Si... Si ha pasado muy rápido Volver hacia atrás Ya que voy a explicar ya la zona sin uso Bueno, la zona sin uso Es al 8% arriba y al 6% abajo Y pedal de control desactivado Y ya con esto terminaría la sensibilidad Pero os recomiendo que os quedáis en la partida, chicos eh, Íbamos 19 kills Si no me equivoco, ¿vale? 19 kills O 20 kills Porque eso se suele buguear, Como ustedes sabéis Ya se suele buguear eso de las kills Íbamos ya creo que 20 kills y nos quedaban, eh, si no me equivoco, ocho, nueve tíos, ¿vale? Nueve tíos o ocho tíos, bueno, nueve tíos, sí, sí, nueve tíos, no sé contar Vale, ahí muere un compañero y digo yo, no, no, no puede ser Estábamos muy mal, estamos muy mal posicionados Pero el Tito Brian y el Tito Adrián <ríe> sabemos solucionar la partida Vale, eh, estoy hablando un poquito bajo porque es de noche, ¿vale? Y tengo que grabar esto a las tantas, pero... Es que no tengo tiempo, de verdad, con esto de la cuarentena los profesores eh, mandan 40 trabajos al día Sí, la palabra cuarentena viene de 40 trabajos al día Y bueno, la verdad es que se pasan demasiado con la tarea Si es así, dale un like al vídeo porque es es que es brutal lo que se pasan Y no me da tiempo a hacer casi nada con tantos deberes y tantos trabajos Pero bueno, ahí veis, eh, me puse un poco loco buscando al tío donde estaba Porque estaba dando vueltas como un retrasado Y ojo, ahí le rematamos como siempre Rematamos al rival, aunque no lo hace a nosotros y nos cabreamos, pero es así El juego es así, si nos remata nos cabreamos, si rematamos somos felices Bueno, aquí el tío se quiso escapar Lo perdí de vista, sinceramente lo perdí de vista Dije, aquí no está, vale, ahí lo encontramos al tío Y le damos un escopetazo, como siempre la sensibilidad nunca nos falla Y ojo ahí, ahí nos tapa muy bien como las dos veces anteriores Y nos encerramos, bueno Aquí decidí irme ya, porque de verdad, cuando estoy encerrado no me siento muy a gusto, siento que voy a morir, así que prefiero escaparme e intentar salvar a mis amigos. Pero bueno, ahí ya muere nuestro amigo TKR Record, llamado Gene Day, y ojo, ojo, ahí le damos un par de balas, no lo había visto, por eso nos dio muchas balas a nosotros, porque nos dio él primero a nosotros, pero no pasa nada, solucionamos el problema dándole un escopetazo y... Íbamos ya 25 kills, vale, 25 kills, aunque ponga 24 íbamos 25, ahí íbamos 26, ahí ya nos quitan la kill el cabrón eh, No sé quién fue, pero creo que fue un enemigo, nos quitan la kill, digo yo, no me lo puedo creer No podríamos haber hecho 31 kills tranquilamente, pero bueno, eh, ahí nuestro amigo va a matar al enemigo Y nos queda solo uno, vale, nos quedaba uno para las 30 kills y bueno, eso, lo de las gente de las squad están muy bugueadas. no sé por qué. algunos nos sale 28 aquí, a otros nos 26. A mi amigo Raúl le salía 29 y a otros le salía 30, pero era 30 porque después lo miramos. Y bueno, ahí fallé un francazo que no sé cómo lo fallé. Yo nunca suelo fallar los francos, pero eso hoy, en ese día, mejor dicho, en ese día fallaba muchísimos francazos. Y bueno, aquí ya nos preparábamos ya para rocear eh, no no estábamos ni nerviosos ni nada, sabíamos que íbamos a ganar porque el que estaba vivo era bastante bueno Nuestro amigo TKR Sacro es bastante bueno Y yo, que soy bastante confiado en mí mismo, pues pienso que también lo íbamos a ganar Bueno, aquí nuestro amigo, no sé qué hago, le dije hasta retrasado y todo y Digo quita retrasado, porque nos ha tapado ahí la visión Estaba huevo para darle tiros en el aire, pero nada Hasta nuestro amigo ya nadie se le cabreó, pero bueno, no pasa nada Chicos, suscríbanse al canal, porque de verdad, nuestros directos algunas veces son un callondeo. Y sobre todo, sin compras cofres, o regalamos cofres, mejor dicho, nosotros regalamos cofres, no lo, no lo vendemos. E, eh, podéis poner gifs memes y todos en medio de un directo, así que recomiendo suscribirse al canal. Y bueno, aquí me cansé de editarle yo mira, voy a, a por todas y ganamos la partida. De verdad, esta sensibilidad es demasiado buena, aunque veis que falla un par de balas, es porque... Tengo el Leo bastante mal, tengo una tensión increíble. Si es así, si habéis visto el Illuminati en pantalla, dadle un like. Bueno, ahora sí que sí, chicos, nos despedimos.